hola qué tal cómo estás en esta lección te voy a enseñar a seleccionar solo la piel y aplicaremos un efecto creativo con una capa de ajuste para lograr nuestro objetivo te vas a selección y vas a poner en gama de colores en la opción que tienes selección vamos a tener la opción que dice tonos de piel esto viene presente desde la versión cs6 de photoshop en selección de previsualización te recomiendo blanco mate. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo esta herramienta? Y es la parte más interesante de este ejercicio. Es lo siguiente. La piel, obviamente toda imagen, es un pixel. Y por defecto ya viene con un color donde va a reconocer el mínimo y el máximo de color de piel y la va a seleccionar. Eso es algo increíble. En cambio, como el cabello también tiene un color o un tono muy parecido a la piel, también lo va a seleccionar. No te preocupes, simplemente dale clic en OK. Ahora para quitar esa selección me voy a ir aquí al lazo poligonal y con al clic y arrastrar voy a borrar la selección que no necesito de esta fotografía. En realidad prácticamente viene a ser toda la parte del cabello. Te recuerdo que cuando ya tienes la selección puedes tranquilamente copiar y pegar un contenido... Puedes aplicar sobre la selección una capa de ajuste, un filtro, un degradado y muchísimas otras cosas más. Lo que nosotros vamos a hacer en este momento es a ponerle una capa, una máscara de capa. En la capa 1 que ya la tengo ya copiada y pegada, voy a dar un clic aquí para colocar una máscara de capa, la que tenemos ahí presente. Si te fijas muy bien en la máscara de capa, lo que yo voy a hacer es a irme aquí al degradado. Voy a elegir un degradado negro transparente que lo voy a elegir de aquí. Siempre va a tomar como lectura el color negro. Y voy a hacer esto, clic y arrastrar. Para simplemente borrar una parte de la señorita. Voy a regarlo otra vez con clic y arrastrar. Ahora, lo que yo te recomiendo es trabajar muchísimo con modos de fusión para que puedas lograr este tipo de efectos. Estoy seguro que te ha gustado este tutorial. Apóyame con un me gusta, déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección.